Porque Cambiamos hoy es tema. el día donde se hace la intervención, la operación Mirta alegra Sí, le van a poner un marcapasos a Mirta. Creo, tengo entendido que Mirta está, allí, está llegando al mm. sanatorio, eh, al Mater Dei. Ahí eh, está previsto a las 7 de la tarde la intervención con Mirta, aparentemente, y según lo que nos contaron los especialistas, la intervención... ...persona de 96 años, con lo claro. cual yo creo que me da la sensación que se está todo bien, hoy a última hora estará volviendo a su casa Mirta o, y, o, o, tal vez, o, que, o por ahí la claro, dejan porque a, tres a pasar cuadras la de la noche casa, y, ¿no? y ya mañana mañana, mañana la tranquila la, la. yo no soy médico, menos cardiólogo un marcar, lo que dicen los cardiólogos que tenemos poner uno este, un... en, nuestro, en nuestro piso eh, nos va a explicar mejor <risa> qué es lo que puede pasar con Mirta pero aparentemente Bueno, muy bien, lo saludamos y le agradecemos una vez más el doctor Fernando Sichero, que hoy nos acompaña y nos corrige que no es cardiólogo, sino cirujano, acláreme, doctora. Así... Cirujano, cardiovascular. Ahí va, ¿eh? la diferencia. Ah, no, ah, bueno, ¿cómo es, digo, qué, qué, ¿cómo es la operación a la que se va a someter hoy Mirta Legrán? Yo la verdad que quisiera hacer una aclaración primero. Claro. Como la señora Mirta Legrán es una persona no conocida, extremadamente conocida, y creo que está fuera de toda discusión cualquier eh, Yo hablaría de, de personas de la misma edad que la señora Bien. que necesitan colocarse un marcapaso. Pero no quisiera hablar de la señora. De ella. Claro. Me parece excelente. Me parece lo más correcto desde el punto de vista médico. Porque independientemente que sea artra conocida, mm. eh, es una paciente. Claro. Y está por someterse a un procedimiento importante. Entonces, ¿Es importante el procedimiento? Eh, por supuesto, por supuesto. Es, eh, ¿Y por cómo su es el proceso? Y el proceso, digamos, eh, cualquier persona de la edad de la señora Mirta Legrán, generalmente cuando llega a esa edad, el corazón solito empieza a tener pequeñas fallas en el reloj. Frecuencia. O puede aumentarle la frecuencia o le baja la frecuencia. Y una persona con baja frecuencia, directamente no se puede ni levantar de la cama. Ahora, si esa frecuencia se mantiene muy baja, es lo que se llama bloqueo. Que es cuando a un paciente se le coloca un marcapaso en agudo. Una persona que estaba perfectamente bien, se bloquea el corazón, se cae, se desmaya, lo que fuera, y termina colocándose un marcapaso 24 o 48 horas después que se le detecta eso. habrán hecho todos los estudios correspondientes y le están colocando el marcapaso en forma preventiva Bien. para evitar que esa alteración del ritmo pueda producirle justamente un desmayo o alguna otra cosa. Lo detecte antes, ¿Sí? que lo detecte para prevenir. Antes. Claro, ¿Cómo es el... teníamos ese, la imagen de ese microchip? Porque es mini, ¿no? Es ese la, mismo, la pinita, doctor. ¿no? Eh, esa es una variante que se coloca sin cables. Es muy moderna esa variante, pero... un solo este, aparato. ¿Qué dura claro. cuánto? Y tres o cuatro años. O sea, ¿Y en cuatro años tendrían que volver a Claro, por a la eso, larga. digamos, cuando una paciente tiene más de 90 años, esta que es tecnología de punta, se está poniendo en pacientes que tienen más de 90 años o más de 95. Por la ingle. Ingresa por la incluso. ingle, claro. Ah. Es, es el procedimiento ah. es por la ingle cuando, en este caso. Pero el... la... Perdón, perdón. No, no. El 98... Tengo dos modelos, ¿ven que uno sí. es más chiquito que el otro? Sí. sí. ¿Sí? sí Entonces, sí, sí, sí, acá van dos cables. Y se colocan, colocando el marcapaso, sí. acá abajo, abajo de la clavícula. Sí. Entonces, acá la naturaleza nos dio una vena que llega directamente al corazón. Ajá. Entonces, cuando colocamos el cable, el cable, pero le digo, gira solito. ¿Y hay contraindicaciones, doctor? No existe contraindicación porque... tiene que latir hasta que uno dice, bueno, hasta acá llegué. Por lo tanto, si hay alguna alteración del ritmo, eh, no existe en realidad contraindicación para colocar un marcapaso, porque el marcapaso te permite después vivir con vida. O sea, claro, por más que sea de altísimo riesgo, no, no hay. La intervención Fernando... dura ah. en total. Eso. ¿No, normalmente una, una, una no, no. cirugía de marcapasos, hora y media, uh -huh. despierta dos horas. O se da... Me quedo no, eh, hay que colaborar con la respiración y estar despierto. Mirta va a estar despierta, va a estar sedada, dormida. Eh, todos los pacientes que van a marcapaso, que no sea una cosa grave que, o, que le pasó en forma aguda, lo claro. tuvieron que intubar, lo tuvieron que dormir, nosotros también ponemos marcapasos transitorios. Mm. Le ponemos del otro lado un cable que va directamente al corazón y con un generador externo le vamos marcando el ritmo hasta colocarle el definitivo. Y está en 20 de frecuencia. Entonces, el, el cardiólogo en la unidad coronaria, antes de llamar al cirujano, le coloca un cable. ...por la vena yugular derecha... Eso no se hace siempre. Para estabilizar. No, la no, no. no. Ese sea... ¿Es simplemente si se complican en la operación. Eso no, no, al revés. No, no. El que entró complicado. Esa solución no iba a Que bien. no sería este caso. No, no, sí. no. no, para no nada. Es, pero en ese caso, obviamente, o sea... Yo le he puesto a los extremos, no voy a hablar de una clase de cirugía claro, acá... ...porque es tremenda, claro. pero... Le, ...pocos pacientes... ...va consciente, tranquilo... ...y se hace una anestesia llamada neuroleptoanalgesia... Se lo relaja al paciente y se le pone anestesia local en el lugar. Si es por la ingle de la punción o si es en el tajito, anestesia local. ¿Y ella ve ¿Y algo de lo que sucede? No, no. Oh. Los pacientes nunca ven lo que sucede. Oh. Algunos porque son muy pícaros y preguntan. ¿Y eso, doctor? ¿Qué ¿Y otros? Es? <risa> Pero puede ella estar preguntando en el medio. Porque ella es como En su posteo en las redes sociales, ¿no? Eh. Para, y y nos, nos pidió que por favor nos relacionemos a esta intervención con lo laboral, que nada tiene que ver, ah. era una decisión tomada, y una vez más el ejemplo a seguir de la señora Mirta, ¿no? Que es eh, Pero, referente de vida. También lo decís que yo.